Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mirad, yo vivo ahí enfrente, justo, okay. y aquí en mi playa, la playa de los Carabos. Y era para que la viera. Y ahora ya, vamos a dar un patito, ¿vale? ¡Vamos! Mirad, hoy estoy con la resina de Resin Pro Os debía una colaboración, o dos, o tres, o las que sean Y porque la otra vez no me salió bien Entonces, aprovechando que ya viene el veranito Y que el tiempo parece que está un poquito más seco Pues me he decidido a jugar con la resina Resin Pro Entonces, resulta que yo le he hecho esta maderita que va en un intercambio que supongo que cuando suba el vídeo ya lo habrá recibido Scrap y Chocolate. Y con mi impresora eh, que graba de láser, que es una chiquitita, que ya la veréis, eh, pues le he hecho eh, estas maderitas grabadas vale con su logotipo entonces le he echado por arriba un, ah, eh, un poquito de pegamento que cuando se seca se queda blanca y le he echado un poquito de esta purpurina que es lo brillo que veis que es rosa pero también lleva lo gráfico después le he pegado estas eh, fresitas de chimo se la he, de, uy, de, de chimo, de fimo se la he pegado porque si no cuando le eche la resina se me van a mover para que no se me muevan pues entonces se la he pegado son como unas frambuesas que se le he pegado varias aquí le he pegado un corazoncito en rosa y aquí creo que hay uno en verde que me parece que este no está pegado así que este lo mismo nada no se sabe, entonces pues ya sabéis que se puso en contacto conmigo eh, Víctor Manuel de Resin Pro que hice un, unos ensayos con la resina y me salieron unas pifias muy extrañas y os oh, estoy viendo a las demás que estáis trabajando con resina yo tengo esta colaboración de hace mucho tiempo y me vine un poco abajo la otra vez pero pues bueno, no hay dos sin tres, ni una sin dos y entonces pues digo, venga, pues voy a intentar otra vez hacer la resina he estado ensayando las cosas como son, a ver si me salía o no me salía y mirad si me han salido, me encanta esto después, claro, lo he ido yo adornando mirad, ¿os acordáis que el otro se me ponía blandito? pues este está Súper durito, ¿veis? le he hecho su colgante y me han salido pues cosas muy bonitas. Por ejemplo, mira qué chula, que es una, a, cómo es, una vieira, ¿no? Con su perlita. Bueno, me he hecho, mira, en este molde esta nubecita que me encanta. Pues me he hecho otro que lo tengo que decorar, otro caballito de mar. Y en menos de 24 horas para que veáis lo que es el tiempo, se me han quedado, pero dura, dura, súper dura. Pero dura, dura, súper dura. dura, superdura, superdura, dura superdura. Mira, he hecho este delfín, sí. estas alas en azul, ¿vale? Porque ya os digo que son pruebas. ¿Veis? He hecho esta estrellita de mar que le eché purpurina. Bueno, pues. Pero dura, dura, dura súper dura, dura. Piezas varias que por fin me están saliendo mejor. Entonces, ahora lo que voy a hacer. Eh, a este a esta maderita le voy a echar resina para mm, hacer un llaverito duro sí, pero duro, duro, super duro, super dura, duro. ¿no? Y que no se le deteriore Es madera, ¿eh? Entonces voy a hacerlo aquí Le daré, porque ya sabéis, este es mi peso, ¿vale? Voy a poner mi vaso Y esto le voy a poner un plástico aquí abajo Para que no, esta no estaba pegada Y yo la he puesto aquí, se me moverá probablemente bueno esto lo pongo aquí para que no entre la resina por ahí y si entra pues que entre lo menos posible vale entonces le he puesto una, una cinta de carrocero por, por alrededor que yo creo que no cala a mí me da mejor resultado la cinta de carrocero que el guasi vale entonces pues le he puesto cinta de carrocero le he echado purpurina le he pegado eso y ahora vamos a hacer la resina Pongo mi peso en gramos, que ya está, ya está cero, y ahora de la parte A, o sea, del bote de la resina A, voy a trabajar con el posi, ¿eh? eh, con el componente A le voy a echar 20 gramos, porque son 10 a 6, 10 partes de A, 6 A de la parte B, entonces voy a echarle de la parte A a B, a B, yo no me voy a poner guante, ayer no me puse guante cuando hice la otra y mmm, vamos, ha ido muy bien, no lo he <risa> pero que no pase nada, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es echarle el, del componente a 20 gramos, ¿Que ¿por qué 20? Porque, bueno, hoy que me ha ido bien. Se la acaba de quedar sin. sin... No me joda. Que me acabo de quedar sin. A ver. 20. Sí, porque le he quitado. Vale. Si lo pongo ahora. No mejoró ve que se ha quedado la madre que lo parió. 22 es con el vasito. Vale. Pues 20. Y ahora del componente B le voy a echar. 12, lo pongo a 0 y del componente B le voy a echar 12 espero, a lo mejor que le da con el dedo ¿eh? Muy bien. y del componente de 12 no lo voy a pintar porque quiero que sea que se vea el dibujito que se vea transparente y como la purpurina ya está pegada que se lo he pegado con como con cola blanca retiro estos dos y retiro mi peso que yo creo que lo que pasa es que se está quedando sin pila pues nada durante tres minutos que en vez de tres yo lo hago más le voy a dar vuelta para para que se mezcle no se me ocurrirá mezclarlo más con un palillo finito y ahora lo doy con una cuchara que es de silicona también pero esta silicona de la de la cuchara era era comestible ¿eh? si se nos forman burbujitas ya sabéis que con un mecherillo de estos de a ver, yo los compro, os lo voy a enseñar. Ay, mira, yo lo cojo del, del Teddy. ¿Veis? De esto. Pues con ese mecherillo, lo lo voy, lo voy quemando. A ver qué voy a ver. Que son las 15.15. 15. Entonces lo voy a tener hasta 19. ¿Por qué? 19 o 20. Porque. Porque sí, porque la otra vez no me salió bien Y puede ser que no le diese vuelta En fin, que ya me curo en salud Y y prefiero darle más tiempo ¿Veis? Este es mi, mi caballito de más Me siento súper contenta Porque por fin me está saliendo lo que es la resina Pero dura, dura, dura Entonces, la verdad es que sí me ha sacado antes de las 24 horas, vamos, ver rarísimo, pero también te puedo decir que hace muchísima calor, también hace mucha humedad, pero ayer este cuarto lo tengo cerrado, acá el canto he cerrado la ventana, para que no entre la humedad, porque además yo vivo mm, en el agua, eh, y después pues, puse el aire acondicionado, mm, que, que el frío es, es seco, porque la, el agua cae en una garrafa además, que, es que tiene un programa que es para, para eso, ¿eh? para quitarle la humedad, frío, seco, y entonces pues, la verdad es que lo hice así, con lo que me sobró, mm, ayer, porque es que he hecho más trabajito, pero eh, os lo voy a enseñar, pero es que quiero hacer, no, os lo voy a enseñar hoy, os lo enseñaré cuando haga el siguiente, os lo enseñaré, porque tengo ahí otra igual para hacer y cuando la haga, ya os, os lo enseño todo vale mirad que de burbujitas sale, por eso después se quita, y además cuanto más lo movamos más burbujitas salen, yo decía, como no me salga quito la para del ventilador y lo meto aquí dentro para dar de vuelta porque ya es que me tenía, me tenía loca sinceramente, y ahora pues la verdad que estoy muy contenta Ve. Eh, Esta que os he enseñado, las hice ayer la hice ayer, ¿qué hora sería? Pues yo creo que, que sería las 4 o las 5 de la tarde y la he demolido esta mañana porque viendo un, un tutorial de Víctor Manuel eh, que le puso, hizo una caja de madera y le, y le puso cinta de doble cara y él eh, le quitó la cinta de doble cara a, a las 4 horas de haberlo he hecho y yo no me fiaba por la humedad tan grande que hay aquí y entonces se lo quité esta mañana tempranito. Es decir, que habrían transcurrido a lo mejor por 17, 16 horas y, y vale, ya estaba, ya estaba seco. Y entonces y ahora pues era la cuestión de la orilla dije voy a ver lo que los moldes que he hecho y lo hice y también salieron la madre me mojaban sequísimos ya y yo que me dieron un mogollón bueno esto tiene mil pompitas parece la verdad es que estoy muy muy contenta de que de verdad me haya salido porque estaba preocupadísima os digo que es una colaboración con Resimpro que mi compañero me dijo tranquila que no te aflijas por el tiempo y tal y entonces pues ahora que ha venido el veranito y ya hace más solicito, no hace tanta humedad encima hoy teníamos poniente y ayer dije bueno pues venga pues yo creo que ya esto está suficientemente removido vamos a mirar el tiempo que he estado Mira, he estado, empecé a, a las 15 y son 20, o sea que ha estado 5 minutos y me voy a dedicar a echarle por encima <coughs> resina eh, sabéis que esto, para que quede bien, bien, bien, pues tiene que tener un pequeño grosor pues de, eh, yo que sé yo creo que con medio centímetro yo creo que tiene más que suficiente pero hacer grueso que queráis después también se puede uh, se puede li li lijar ¿eh? de hecho yo lo he lijado un poquito en mi otro trabajo más que nada por los por, por porque tenía pico y a ver si solo se autonivela que creo que sí si sí, se está llenando ¿Ven? y si falta un poquito le he puesto debajo la bolsita ¿eh? por si gotea yo creo que sí que se auto a ver, creo que aquí si fijaros que he hecho una gotita ¿Veis? pues ya estaría y ahora voy a esperar pues a que se seque 24 horas vale pero antes le quitaré el palillo que le he puesto ahí para que no entre por el agujero y si entra que después me sea fácil pues taladrarlo de hecho este lo taladré con la herramienta y muy bien entonces igual que ese tengo este que este le quiero hacer como si fuese un para la mesa vale Un ay, eso que se le pone como pesa o un sujeta libro o algo así veis y por aquí tiene su canal que está grabado a, con un láser y por aquí tiene el mío para que tenga un recuerdo del mío entonces exactamente igual lo que voy a hacer es coger si es que sé dónde lo he puesto que esto se pierde, vamos eh, mi pegamento, ¿vale? lo voy a abrir un poquito y le voy a echar pegamento que después, que la verdad es que está es la última ya el pobre bueno, pues lo abrimos le echamos más ¿Vale? es como si, si fuese por la blanca, blanca. Que es esta cola blanca, la que estoy usando yo ahora mismo, esta, y le voy a echar aquí, ahí, vale, la voy a llenar, no hay momento de llenarla, bueno, ya tengo suficiente, voy a ir para pegarlo, entonces ahora pues le echo por aquí, incluso un poquito así por encima, ya está, voy a empiezar, así. Y ahora con mi pincel chiquitito de silicona lo extiendo por todo. Yo estoy, vamos de verdad que no cojo mi pellejo, porque por fin puedo trabajar con la resina, ¿veis? Entonces, qué voy a hacer? Voy a echarle, pues corazoncitos de estos que tengo un montón. Eh. se lo voy echando por aquí a ver aquí. aquí este ha ido vale se va a echar con el... pero no se lo ha hecho así ¡Gracias! Y ahora pues lo que voy a hacer, mira, sí está perdiendo. Sí está perdiendo. Porque claro, esto es. Mmm, lo estoy apretando un poquito. A ver si se queda ahí. Ay, qué Me Está perdiendo, está goteando un poquito. Bueno. Ahora pues voy a echarle polvo de.. La madre celestina, pero bueno, súper dura. dura, dura, dura. dura. Me la aquí, a echarle yo no, con no. los dedos. Como si fuese sal. Es como si fuese un posavaso, pero bueno, me vez de un posavaso, pues para sujetar algo, los libros o, o algo, ¿vale? Ten en cuenta que tiene que perder un poquito porque el canto es corteza y es irregular no es no es algo regular si fuese algo regular no perdería ahora os pondré una foto de de otras que tienen vamos de otros trabajos que he hecho que no tienen forma irregular que no es corteza sino es madera está lijada y tal y ahí no pierde pero claro aquí pues ha perdido un poquito pero vamos no pasa nada después si no se va hacia entera y fíjate que solamente pierde por un ladito ¿eh? que es por la junta bueno esperemos que no pierdan bueno pues ya le he puesto la cinta de carrocero la verdad es que esta cinta es muy buena es de carrocero pero es buena le he intentado pegar lo máximo posible lo que pasa es que vuelvo a deciros lo mismo, que esto es pues, muy rugoso y claro, por algún lado va a perder. Me he puesto un guante y ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer va a ser echarle la resina, pero primero voy a echarle un poquito. Ah, ya está seco el pegamento. ¿Vale? Un poquito y... A ver, lo voy a extender mira aquí no a mí ahí no me ha hecho pompita las pompitas se han ido yo creo que no hace falta yo creo que se puede echar directamente bueno pues voy a echarle directamente a ver una capita de resina a ver si con esto hay bastante ande solo mucho tiento vamos a echarle un poquito más por ahí se más a ver por aquí voy haciéndolo ya tampoco quiero que sea muy gruesa, ¿eh? pero bueno, un poquito pues sí, ya está llegando a borde se expande sola de verdad, esta resina no huele nada, yo no le saco lo, ¿eh? por eso no, ni me he puesto mascarilla ni nada, porque en realidad no me parece que huela, voy a darle otra vez antes de que llegue veis que se va expandiendo se va cerrando poquito a poquito, Pues mira, así. Y lo dejo que seque. Hombre, está <coughs> esta perdido también por el boquetillo eh, que tiene. Pero vamos, no ha perdido mucho, ¿eh? Más o menos está, está a nivel. Y ahora, pues nada, voy a dejar. Llevo debajo un plástico. Voy a dejar que, que se seque. ¿Veis? Mientras, ¿qué voy a hacer? Pues. Voy a echarle a esta que me ha quedado, voy a echarle un poquito de un poquito de, de color y voy a llenar algún molde. Por ejemplo, este que me gusta mucho, voy a por, el, a por el color o también, yo creo, a ver, vamos a hacerlo como si fuera algodón de azúcar, ¿no? Nunca he hecho esto, vamos a ver si con esto se puede hacer por hacer experimento que no quede vamos a sacar un poco la cuchara y, y no sé si se me hará porque se me hará finita porque, porque mucha no tiene va, va. ahora le voy a dar vuertecilla no vea eh, calienta un montón yo lo noto ¿Ve? y ahora voy a echárselo aquí dentro a ver si me sale una así como esta um, no creo que tenga pompitas, pero... ¿Veis? Lo lleno hasta donde pone la medida y lo dejo ahí. Mi nana quiere irse a la calle. Ay. ¿Qué se siente? Esta si sí tiene pompitas, ¿eh? Pero esta me da miedo meterle el... Esta sí tiene pompitas. Pero esta me da miedo meterle el fuego porque esto es... Y además tampoco gas. Ay, no tengo gas. Y la falora del más ahora no tengo pompita, digo pompita bueno, no tiene tampoco tiene algunas por debajo que tengo que esperar que llegue a la superficie y ya pues por último voy a hacer, como lleva purpurina rosa, voy a hacer un molde que tengo con lacito venga, que voy a echarlo aquí a ver, en este lacito, a ver si cuaja Este que es un lacito y por aquí tengo un corazoncito que aunque sea poquito... ¡Oh! ¡Ay! Bueno, este me va a salir por fuera un poquito. Le estoy dando con una toallita húmeda para quitar lo que se me ha salido por fuera, ¿vale? Así. ¿eh? Y yo no creo que este me salga al grande, pero... Pero dura, dura, súper dura. ¿Ves que cada vez la, la silicona se queda esta más espesa, tarda más en caer vamos a ver si sí, podemos llenar este molde cada vez se queda más ¿Ve? ahora ya tarda muchísimo más en caer como se nota el tiempo, eh? la verdad hace muchísima calor y se nota un montón vamos, esto la primera vez ni en broma ya va tirando y se nota un montón. Vamos, eh, yo eh, no me lo creo. Lo veo y, y no lo creo. Fijaros, estoy vamos, como una niña con zapatos nuevos. Lo que tarda ahora ya en caer la resina. eh. Parece parece mentira que, que el tiempo haga esto. Sí, ya lo sé. Que no me enrolle más y que me vaya contigo. Bueno, pues esto es lo que ha dado. 20 gramos del componente A, 12 del componente veis ahora la limpio y queda como nueva, y 12 del componente B, este. y la limpio y listo, pues nada esperamos 24 horas a que cure, y cuando cure, vuelvo. Porque esta quiero que vaya por delante y por detrás igual. Y esta, me le quiero poner un papel... que Esta no lleva el logotipo ninguno. Quiero ponerle un papel por detrás, bonito de scrap. Y también ponerle... Porque esto es como un llavero. De hecho, estaba colgado aquí. ¿ves? Pero se lo he quitado para pa hacerle lo de la resina. Deciros que me he manchado esta mano un poquillo. Pero ahora con alcohol me doy y listo. Bueno, pues... A ver si esto quisiera, funcionar. Esto funciona cuando quiere, ¿eh? Es con simpatía, ¿eh? Porque aquí le quedan, veo, aunque alguna está subiendo para arriba. Ahí ya no hay. Vale, ahora, Esta ya no sale. Es que esto, no sé si tengo yo ahí ya. Hay alguna esperada, alguna pared. ¡Oh! No te digo yo que me llevo el morde. Qué difícil este, ¿eh? Que es... Porque este no es tan difícil y ahí no me queda ninguna y aquí tampoco. Pero ahí sí es complicadillo, ¿eh? Aquí creo que tampoco tiene ninguna burbujita. Aquí tampoco. Y bien, mira aquí. Nada, vale. Por pasárselo, ¿eh? Pero no, no tiene. Y aquí... No, no, bueno, pues lo dicho. Esperamos que 24 horas y lo desmoldamos. Quisiera enseñaros la foto. Bueno, lo voy a enseñar en vivo y en directo. Que he hecho pues mira, esto es una cajita es del Teddy que lo he comprado veis, esto es silicona UV que le eché lo de la uñita y encima pues le puse lo de la silicona UV y este de alrededor esto es silicona silicona de esta, Epopsi, veis Mira, pero ahora le tengo que limar un poquito los cantos pero queda muy chulo, eh parece cristal cristal es que a ver, mira y me ha quedado genial igual que esta hice otra que os subiré fotos esta ya está lista solamente para ponerle por aquí un papel y por aquí le voy a poner otro papel porque como esto va pegado a algún sitio y esta es la base para que el, mmm, si le pongo esto y eso mmm, va así así que tal cual y es para guardar botones veis mira creo que ha quedado súper chula, me encanta. Y ahora pues nada, voy a voy a repasarle un poquito la pintura del canto y, y a terminarlo pegando aquí un papel y aquí otro, ¿vale? Nos vemos pronto, en cuanto cure, vuelvo. Pues mira, aquí están un que ya hemos llegado y hemos plantado el campamento. Mirad, quería enseñaros, mirad la tierra dorada que es, lo que, que es. ¿Vale? de aquí y también quería enseñaros lo que haciendo <risas> abogando por el turismo por el turismo de Medellín mira que me quitan los tapas nada que te estorbe, no tienes que utilizar el jardín, es todo arena. Hoy tenemos un poquito, está mezclado entre poniente y levante. El agua está buena de temperatura, pero es que yo he ido a otras playas, por ejemplo, de la mesa. La arena, no la arena, ahí, son piedras.